Estamos hoy con Javier Jiménez. Eh, Javier es psicólogo facultativo del Cuerpo Nacional de Policía, es psicólogo especialista en psicología clínica, es autor de varias guías en la prevención de la conducta suicida editadas por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y es miembro de la Asociación de Investigación de Prevención e Intervención del Suicidio. Bienvenido Javier, muchísimas gracias por compartir este rato con, con nosotros. Mucho gusto. Hoy vamos a hablar de, de conducta suicida, que es un tema muchas veces considerado como, como tabú y muy poco divulgado, incluso dentro de los profesionales sanitarios. Entonces me gustaría arrancar preguntándote, eh, tú estás o formas parte de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. ¿Qué es esta asociación exactamente y desde cuándo lleváis funcionando? Claro, pues AIPIS, que son los, las iniciales de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, llevamos funcionando desde el año 2009. Tenemos nuestra sede en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Lo formamos en principio al 99% psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de, de Madrid. Y luego eh, se, se nos unió en, en la inauguración un psiquiatra, luego hemos tenido otro psiquiatra diferente y actualmente, eh, aparte de psicólogos eh, que ya no tienen por qué estar colegiados, los socios de, de, de AIPIS en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en el año 2015 creamos un subgrupo, el subgrupo se llama FAETS, ¿Cuál significa? Familiares y allegados en duelo por suicidio. Eh, son las personas que han perdido a alguien por suicidio. Actualmente son más socios que son supervivientes que los socios que son profesionales ahí. Uh -huh. Creo que para su ayuda preparasteis varias guías, ¿no? Lo comentábamos ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué son estas, estas guías, exactamente? Claro, fíjate, mira, en el año 2012... Sacamos la primera guía, unos cuantos profesionales en los que participamos algunos de IPIS, porque se dio cuenta eh, la cuna de Madrid en un estudio muy interesante eh, que dijeron, vamos a ver, en cuatro grandes hospitales. Eh, el número de intentos de suicidio que entran, porque es un número totalmente desconocido a nivel nacional y a nivel provincial, comunidad autónoma, es, es muy desconocido los intentos de suicidio. Entonces, vieron que de 1.009 intentos de suicidio que habían tenido en cuatro meses, en cuatro grandes hospitales, quizás para mí, es, es un estudio de casi 100 páginas, pero para mí uno de los datos más importantes y más significativos es que el 80% de esas personas que se habían intentado suicidar y les habían dado una cita preferente en salud mental. Una cita preferente en salud mental significa que te dan, una vez que has salido del centro hospitalario psiquiátrico por el intento de suicidio, eh, entre tres y siete días máximo en tu centro de salud mental. Pues se dieron cuenta que el 80% de esas personas no asistían a esa primera cita preferente que le daban en muy breve espacio de tiempo. Entonces, ¿qué dijo la Comunidad de Madrid, la Consejería de Salud Mental? Eh, si no son atendidos por profesionales, y hago un pequeño matiz que es importantísimo, hoy en día el principal predictor de que una persona se suicide son las personas que han tenido intentos de suicidio. Es decir, estamos con la población de más alto riesgo y todos los programas de prevención en otros países siempre van enfocados a la gente que ha intentado suicidarse. Entonces, si ese 80% de personas que intentaban suicidarse, no iban a los centros de salud mental para que le atendiera un profesional de la salud mental en manos de quien quedaba esa población de tanto riesgo, de los familiares. Y ahí surge la primera guía elaborada en el año 2012, publicada en el año 2012, que es la guía para familiares. Es decir, si yo tengo un ejemplo, el más habitual una hija adolescente que ha intentado suicidarse, le dan el alta hospitalaria después del intento de suicidio, no asiste al centro de salud mental, el familiar no sabe absolutamente nada. Entonces, ahí fue la primera guía que nos, que nos solicitaron. Creo que tuvo una primera tirada impresa, si no recuerdo mal, de 20.000 guías. Luego editaron otra de 15.000 guías. En total, no sé si van por cerca de las 40.000 guías impresas distribuidas. La segunda guía... Eh, ¿Qué se dieron cuenta también? Que hay gente que no se lo va a decir a su familia porque no tiene un ingreso hospitalario, tiene ideación, no se dice a su familia, pero tiene la ambivalencia de me mato, no me mato, es la forma de dejar de sufrir. Entonces nos pidieron que elaboráramos en el año 2015 la segunda guía, es la guía de autoayuda. Es decir, las personas que no pueden recurrir a nadie o no quieren recurrir a nadie para que se ayuden a sí mismos cuando tienen la ambivalencia. La tercera guía que nos solicitaron fue la guía, eh, perdón, la tercera guía la, la elaboraron ellos, que somos los mismos autores de la primera y la segunda, que es la guía para personal sanitario y facilitadores sociales. La cuarta guía es la guía para docentes de institutos. Eh, hay 300, me parece que es cerca 303 institutos en la Comunidad de Madrid, entonces se elaboró una guía para esos docentes de esos 303 institutos para saber cómo actuar, cuando un adolescente de media acción suicida había intentado suicidarse o se había suicidado ya, como tenían que actuar con el resto de los alumnos. Y también abrimos un apartado de ¿y si es un profesor quien realiza la conducta suicida o si es un padre y trasciende al, al ámbito educativo. Y por último, la quinta guía. La de, la, la que es la eh, que se publicó y se, y se, el año pasado, es la guía en duelo por suicidio. Es decir, para las personas que han perdido a alguien por suicidio, ¿cómo pueden eh, eh, ayudarse a sí mismos ahí? Me, me parece fascinante porque estás tocando diferentes puntos, todos importantísimos, ¿no? todos fundamentales, y cada uno pues con una guía específica. Yo no sé si la gente que nos está escuchando eh, puede tener acceso a estas guías de alguna manera. No sé si se venden en librerías o si se tiene que poner en contacto con el colegio. Claro, no, mira, hay dos sitios en los que son muy fáciles de, de conseguir. Una en la página web de nuestra asociación que es www.redaipis.org. Se podía colocar en, en, de alguna manera, por si alguien no lo ha entendido, lo, lo, lo que estoy verbalizando, pues escrito de alguna manera abajo, lo que sea. Esa vale. una. Uh -huh. La otra es muy fácil. Entras en la Consejería de Salud, de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y ahí están las guías. En nuestra página web está de muy fácil acceso porque están, creo recordar, las cinco vías juntas. Están en PDF y igual que tú las ves en el PDF, es exactamente igual que las que imprimió la Comunidad de Madrid. Tú te las puedes descargar, enviar, leer, imprimir en color, lo que quieras ahí. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Eh, el tema de la conducta suicida siempre ha estado rodeado de mucho oscurantismo, ¿no? Eh, ¿Por qué tanto estigma con respecto a la conducta suicida? Claro, fíjate, eh, yo desde que leí un libro que se llama Historia del suicidio en Occidente, de Ramón Andrés, tiene dos, dos versiones, una es actualizada, eh, de ahí siempre que empieza una ponencia por qué se ve al suicida o la conducta suicida como se ve hoy en día, siempre hago mención a este libro y digo, curiosamente este, este autor, Ramón Andrés es un musicólogo que la gente lo entienda bien, no psicólogo musicólogo de música y es de lo mejorcito que yo he encontrado el libro este de Historia de Suicidio en Occidente pues igual es lo que me ocurre otra vez, leo el libro entero y saco cinco proyecciones de PowerPoint simplemente y me quedo por ejemplo con esto es durante 1500 años aproximadamente el suicida y las familias del suicida han sido duramente castigados por el señor feudal, la iglesia, la corona, quien sea. ¿De qué manera era castigado durante 1500 años? Por ejemplo, uno que ha durado hasta el 1900, creo que era 84 en España. Una persona que se suicidaba no podía ser enterrada en un cementerio, en un campo santo. No se le podía dar una misa de difuntos ni cuando moría, ni al cabo del aniversario de un año, lo que sea. Las personas que tenían un intento de suicidio ya no podían ser nunca padrinos de confirmación, bautismo, de una boda. Ya no podían participar en ese tipo de actos religiosos. Eso es durante 1.500 años. En la Edad Media era aún más salvaje que se hacía con el suicida o con el cuerpo del suicida. Se hacían verdaderas barrabasadas ahí. Y a la familia del suicida le podían confiscar todos los bienes y le talaban los árboles o por completo a, o a la altura media de donde llegara la cabeza de un hombre. Ahí le cortaban los árboles. Y luego el árbol vivía bien y si no, pues te quedaban si los árboles frutales de los que a lo mejor era parte de tu, de tu alimentación. Entonces, 1.500 años de castigo frente a unos treinta y tantos años de permisividad. El problema es que esa permisividad se ha, digamos, eh, extremado también. Y es, sí, es la permisividad de que, ¿quién se suicida? El que tiene un trastorno psicológico. Y la propia palabra en España, trastorno psicológico, no entre los profesionales de la salud mental, pero entre el público en general, va cargada de un estigma, un estigma de, entre comillas. Que está loco, que fíjate si está trastornado o algo por el estilo. Entonces, al suicida pasó a clasificársele como, ¿sabes?, un trastornado mental, con, no, no como lo dice un psicólogo o un psiquiatra, sino como lo puede decir gran parte del público, ¿sabes? Un trastorno mental es como casi como un insulto, lo dicen ahí. Entonces, todos esos años. Pesan sobre la conciencia colectiva. Por eso, por ejemplo, el grado de ocultación que hay con respecto a las conductas suicidas y a la vergüenza de reconocer que un familiar, un ser querido tuyo, se ha suicidado. Y muchísimas familias lo niegan, no lo dicen. Incluso esa ocultación aparece eh, y se ve a nivel de, de prensa o ¿no? de difusión de noticias. No sé si esto desde tu perspectiva, de tu punto de vista, tiene algún tipo de justificación o es comprensible y es lo que se debe hacer, porque efectivamente me gustaría luego preguntarte por las estadísticas de suicidio, pero sé que son, son elevadas. Siendo unas estadísticas elevadas, si tiene alguna justificación realmente que no se dé ningún tipo de publicidad ni de difusión en prensa a este tipo de, de comportamientos. Claro, te explico el porqué Primero, vamos a partir de que la intencionalidad por parte de los medios de comunicación es buena. Lo que pasa es que se ha ido cada vez extremando más el pensamiento y se ha ido, digamos, distorsionando. Todo comienza por primera vez en los estudios con las penas del de, libro de las penas del, del joven Werther de Goethe, en el que un joven romántico se enamora de una mujer casada y era un joven que tenía, digamos, Salud, dinero, estudios, tenía todo. Sin embargo, hay una cosa que no podía conseguir, que era el amor de la mujer casada. Entonces decide suicidarse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Goethe eh, eh, saca este libro, el, el de Las penas del joven verte, le pone como un verdadero héroe romántico. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo quiere ser un héroe y que le reconozcan. Entonces, lo que se dice es que cuando se publicó ese libro, el, la gente que tenía la misma problemática de amor contrariado, mal de amor, es llamarle, llamémosle como quiera, entonces tomó la misma decisión. ¿Pero por qué? Porque era una población muy vulnerable, lo estaba sufriendo mucho y encima el héroe eh, digamos, eh, queda ensalzado totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas ciudades lo prohibieron, en otro lo confiscaron, en otro lo quemaron. ¿sabes? Eh, pero verdaderamente se, se hablaba de una oleada de suicidios, no se sabe de verdad cuántos suicidios hubo. Entonces, eh, un sociólogo eh, en los años 80 en Estados Unidos dijo hay que tener mucho cuidado, todo basándose en ese libro, en cuanto se publique sobre eh, la conducta suicida, porque puede llevar al efecto imitación o el efecto contagio. Pero se entendió mal la cosa. Era porque se habló de manera incorrecta de la conducta suicida. Entonces pasamos de no se debería hablar de incorrecta de la conducta suicida a no se debe hablar nada en absoluto de la conducta suicida. Nosotros y la Organización Mundial de la Salud llevan muchos años diciendo es Mientras la sociedad y los medios de comunicación nos hagan eco, de que las conductas suicidas es un grave problema de salud pública a nivel mundial, no se va a hacer nada. Entonces es, hay que hablar sobre la conducta suicida, pero hay que hablar de manera correcta. Si hablas de manera correcta, puedes ayudar a prevenir conducta suicida. Si hablas de manera incorrecta, puedes ayudar, digamos, a la imitación de otras personas que si tú ensalzas a la persona o das una explicación simplista, a ver, pues se suicide la persona que tiene muchos factores de riesgo. Porque yo pongo el ejemplo siempre, yo leo todos los días mínimo 10 noticias sobre la conducta suicida, no por leer, ¿sabes? Tengo ideación suicida. correcto Me gusta mucho que estés planteando esto, porque yo realmente soy totalmente el lego en la materia, pero sí que soy psicólogo desde hace ahora 20 años, y, si, y siempre he escuchado eso de... Eh, no, no, no se, no se publica nada de conductas suicidas porque, según los psicólogos, eso va a generar que se suicide más gente. Y yo pensaba, ver, yo soy psicólogo y yo no tengo para nada esa percepción en absoluto. Y lo has explicado bien: en plan, se, se debe hablar de una manera adecuada, ¿no? Y se debe hablar sobre todo, por una parte, para que la gente se dé cuenta de que es un principal problema en nuestra sociedad, un problema de los más importantes, y por otro lado, para disminuir esa vergüenza. O esa sensación de culpa que sienten los familiares de las personas que se han suicidado porque se sienten solos y únicos. O a lo mejor se sienten que eso solo les está pasando a ellos. Y eso no sí. es lo que dicen las estadísticas. No es algo sí. que le pase solo a dos o tres personas en una ciudad sí. que son personas muy especiales. ¿no? Es un problema sí. bastante común. Hablamos entonces de, la, de las estadísticas. ¿Cuánto de común sí. es el problema del suicidio? La Organización Mundial de la Salud clasifica... Primero, para, para que la gente vaya entendiendo, en dos tipos de muerte. Las naturales, que son sobre todo, la, las que más predominan son cáncer y ataque al corazón. Y luego, las no naturales. Dentro de las no naturales se encuentra tres, tres que es suicidio, homicidio, accidente. Entonces, hasta el año desde, perdón, desde el año 2008, en España, el suicidio se convierte en la primera causa de muerte no natural. Por encima de accidentes de tráfico, ahogamientos... Precipitaciones, sobre ingesta, violencia de género, absolutamente por encima de todo, desde el año 2012. Yo pongo un pequeño ejemplo siempre. Hace 20 años en España había una media de 6.000 muertos en accidente de tráfico y ahora estamos en cerca de 1.900 muertos en accidente de tráfico, 1.800, 1.900. Si hemos logrado reducir de 6.000 a menos de 2.000 los muertos en accidente de tráfico, tal lo mismo se podría hacer con los suicidios. Luego, dentro de determinadas poblaciones de grupos de edad y de sexo, ya sí se convierte en la primera causa de muerte, tanto natural como no natural. ¿En qué grupo se da? Por ejemplo, en los adolescentes. Por norma general, un adolescente no muere de un cáncer, no es muy frecuente, o no muere de un ataque al corazón, por norma general. Entonces, esa es una de las causas por las que el suicidio se convierte en una de las principales causas de muerte en determinados grupos de edad y determinado sexo, por encima, de los ataques al corazón, o de las muertes. En España no llegamos todavía ahí, pero vamos en camino, como otros países ya han llegado, es la primera causa de muerte en determinados grupos de edad y sexo. Si hablamos solamente de suicidios consumados, podemos decir el INE saca solamente cinco variables con respecto a esos 3539, cinco o seis variables y tal. Eh, una de ellas es el sexo, hombre o mujer. En España, la media de hombres que se suicidan por cada mujer es aproximadamente de tres a uno. Se suicidan tres hombres por cada mujer. En los últimos diez años, siempre han ido en cabeza dos comunidades autónomas, que es Galicia y Asturias. Ahora, si alguien pregunta por qué, no se sabe el, el por qué. Otro dato que da significativo, digamos ahí, es el mes en el que se suicida, que muchas veces la gente piensa en las navidades, porque la gente se siente más solo y se supone que tiene que estar en familia y hay mucha gente que no lo está en absoluto. Más o menos, en todos los meses eh, eh, hay el mismo número de suicidios aproximadamente. Todos los meses hay una media de 300 suicidios. En España hay de 10-11 suicidios al día. Eso como mínimo y yendo solamente a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si vamos a los institutos de medicina legal o anatómicos forenses, vemos que hay bastantes más suicidios. Otro dato significativo que da el, el INE es la metodología suicida. y ahí ese sí es un dato aplastante. No se mide en tanto por 100.000, como por ejemplo, la tasa de suicidios en España está entre 7 y 8 por 100.000 aproximadamente. Luego, por comunidades autónomas, están desde 5 por 100.000 a 14 por 100.000 aproximadamente. Algunas comunidades autónomas. Eh, el, el dato que es aplastante se mide en tantos por 100.000, no en tantos por 100.000, es la metodología suicida. En España, 500 de cada 1.000 se ahorcan. El siguiente. No sé si era aproximadamente 200 de cada mil, se precipitan y los otros eh, se ahogan aproximadamente. Son las tres principales métodos en los que la gente se suicida. Si vamos, por ejemplo, a, a envenenamiento o sobreingesta, hay digamos, están muy disgregados los datos. Entonces, muchas veces lo que hacemos para intentar ponerlo en una proyección es juntar. Da igual si se ha suicidado con un medicamento, con otro, con un producto o con otro. Entonces, el dato aplastante de que la mitad de los que se suicidan es por ahorcamiento, yo lo achaco y es una visión particular, sobre todo a dos, a dos factores. Uno. Te puedes ahorcar prácticamente con cualquier cosa, con cualquier cosa que aguante, que aguante tu peso. Y casi de cualquier sitio, igual, que aguante tu peso. Eso uno. Y luego otro, que es muy significativo y que muchas veces la gente no se lo puede imaginar. Eh, un ahogamiento en el mar o en un río puede pasar por accidente. Un, accidente, un muerto en un accidente de tráfico puede pasar por accidente. Una precipitación puede pasar por accidente. Un ahorcamiento no puede pasar por accidente. La gente nos, nos ahorca de manera accidental. Esa es una variable significativa. ¿Y claro, cómo que, se ¿Quieres decir con esto que esas cifras realmente podrían aumentar mucho? ¿no? Porque estabas hablando de una media de 10 personas al día, pero claro, mm. 10 personas que han seguido estos métodos. Pero a lo mejor hay otras personas que se han querido suicidar y para eso, por ejemplo, han provocado un accidente de automóvil y se ha considerado quizás eh, muerte en la carretera por, por un problema con el coche o que nada tenga que ver con el suicidio. ¿no? Claro, tú fíjate, la, la, los otros muertos que hemos dicho, accidentales, hay una media aproximadamente de todos los años de 3.000 ahogados accidentales, 3.000 precipitados accidentales, cerca de, no llega, a 2.000 muertos en accidente de tráfico. O por ejemplo, fíjate qué dato más significativo, una media de entre 700 y 800 personas Muertas por sobreingesta accidental de medicamentos. Entonces, yo creo que esto es una cosa muy importante que luego hablaremos con la autopsia psicológica: de qué manera se averigua si una persona ha muerto eh, y no sabemos, hay tres posibilidades. Una persona que, pongo un ejemplo solamente: una persona que ha aparecido precipitada eh, en un puente, por ejemplo, o, o en una comunidad de vecinos, hay tres posibilidades. Alguien la ha empujado, eh, ¿eso no es un homicidio. Eh, eh, la persona estaba limpiando los cristales y se ha caído, es un accidente, o se ha tirado porque quería acabar con, con su propia vida. Ahí luego lo explicamos, ahí es como para lo que surge en su día la autopsia psicológica, aunque ahora tenga otras utilidades. Hay bastantes más suicidios de los que da el INE, pero no es una suposición, si te vas a otros, a otros datos oficiales, como hemos dicho en los institutos de medicina legal, verás que no coinciden. Vale, muy bien. Si quieres, hablamos ahora de ese término, que es un término también nuevo para mí. Has mencionado autopsia psicológica. ¿Qué, qué significa exactamente eso de autopsia psicológica y cómo se hace una auto autopsia psicológica? Claro, primero de todo, vamos a ver de, de dónde surge la autopsia psicológica. Surge en los años 50 en Estados Unidos, sobre todo con un caso, un ejemplo prototípico era, una persona aparece con una jeringuilla. Eh, eh, en el brazo fallecida. Entonces, los médicos forenses tenían que dictaminar la causa de la muerte. Entonces, había esas tres posibilidades. Entre dos personas la han agarrado y otro la ha inyectado y, ¿sabes?, le, le han matado a esa persona. Otra yo me he metido mi dosis habitual de heroína, era sobre todo, y o era demasiado pura o demasiado adulterada, o mi organismo estaba ya tan mal que con esa dosis normal he acabado, pero de manera accidental. O la otra, sabe Lo estoy pasando tan mal que yo mismo me inyecto para morir. Entonces, ahí surge y los médicos forenses piden ayuda a los psicólogos, en concreto, por ejemplo, a Sleiman, que era el, uno de los padres de la suicidiología, de cuando se empiezan a estudiar las causas de los suicidios. Y entonces dicen, vamos a intentar ayudaros averiguando en la vida pasada de la persona, mirando sus antecedentes psicológicos, médicos, eh, cualquier tipo sanitario, otros intentos de suicidios, policiales, para intentar dictaminar la causa de la muerte. En origen, la autopsia psicológica viene de ahí. Lo que pasa es que se ha ido, digamos, cambiando la utilidad en la que se la ha dado y ahora a mí me parece una utilidad súper enriquecedora por dos cosas. Por uno, porque cuando tú estás averiguando las causas del fallecimiento de esa persona, que ahora ya se hace hasta para las causas de por qué se ha intentado suicidar una persona, que a lo mejor no ha fallecido, estás, digamos, desarrollando tres labores. Uno, Estás sacando factores de riesgo, estás sacando señales de alerta de riesgo inminente, que luego, cuando tengas muchos datos de autopsia psicológica, puedes desarrollar un programa de prevención de conductas suicidas adaptado a esa población o a esa institución que, que te lo pide, o a esa comunidad, o a ese país. Pero mientras estás sacando esos datos, estás hablando, por ejemplo, con los familiares, con los compañeros, con los amigos de la persona, que ha muerto por suicidio, entonces le estás dando soporte emocional, estás actuando ya en duelo por suicidio in situ, en el mismo momento que estás recogiendo datos sobre suicidio y luego la que surge en origen, que es averiguar la causa de la muerte. Pero hoy en día ya hay instituciones y comunidades autónomas y hospitales que pueden realizar autopsias psicológicas Sabiendo perfectamente que ha sido un suicidio, pero lo van a utilizar, por ejemplo, para luego desarrollar programas de prevención y dar soporte emocional en duelo por suicidio a familiares y allegados. Me gustaría hablar también un poco contigo, Javier, de cómo es la mente de las personas que idean suicidarse. Si, quieres, si pudiéramos hablar desde algún caso clínico, no sé si algún caso que hayas atendido directamente, algún caso que conozcas... Claro, fíjate, yo lo primero que diría de todo, una cosa es lo que yo pueda decir aquí ahora en lo que sea, dos minutos, cinco minutos, pero si alguien dice, me gustaría saber un poco más, le diría, lete, y no es porque la hayamos elaborado nosotros, lete una guía, la guía de intervención en duelo por suicidio, porque ahí estamos contando la experiencia práctica de aproximadamente, estamos ya en el año 2020 y empezamos en el año 2005, cinco años interviniendo con supervivientes y elaboramos una guía para ellos en la que le intentamos explicar el por qué ha ocurrido o cómo pensaba su ser querido que ya se ha suicidado. Entonces, yo de verdad creo que es muy recomendable porque te va a hacer ponerte en la mente de la persona que está pensando en suicidarse. Sí. Yo, eh, la conducta suicida, yo casi siempre digo, si tú oyes a una persona que dice que es experto en conducta suicida, y empieza a decir mucho, siempre o nunca, es que no es un experto en conducta suicida, en conducta suicida es súper difícil que haya siempre o nunca, es muy, muy, muy, muy difícil ahí. Pero bueno, eh, yo una de las cosas que digo que se dan con más frecuencia, es el término que intento utilizar, aunque a veces me voy a escapar siempre o nunca, es la dos visiones distorsionadas que tiene de la realidad las personas que piensan en suicidarse independientemente de las problemáticas que le lleven a suicidarse independientemente del trastorno psicológico que se le haya diagnosticado antes o después de él, del fallecimiento. Esas dos visiones distorsionadas que se dan de manera muy, muy frecuente, una es, siempre voy a seguir sufriendo igual y la única manera que yo encuentro de acabar con mi dolor y con mi sufrimiento emocional es acabando con mi propia vida. Esa es una visión distorsionada que, que tiene la gente de, de la realidad. Claro, hay alguien que puede decir, pero es que eso es cierto, ¿sabes? ¿Siempre va a seguir sufriendo igual? No, yo digo, y puede seguir sufriendo aún más todavía, porque cada vez la va liando más o cada vez se le va complicando más la vida con las actuaciones que tiene o las amistades que tiene o la familia que tiene. Pero si se deja asesorar por profesional, por familia, que le puedan ayudar, ¿sabes? pues ya no va a ser real eso de que siempre voy a seguir sufriendo igual. Segundo pensamiento distorsionado que acostumbran a tener, que es importantísimo, que muchos profesionales no lo saben y los familiares no lo saben y no lo entienden. La mayor parte de las personas que intentan suicidarse, se han matado o tienen ideación suicida, eh, piensan que están haciendo un favor a la familia. Es decir, lo que no pueden entender los familiares, te, te cuento casos extremos mujer de nivel económico elevado eh, sin ningún tipo de trastorno psicológico diagnosticado en una familia que en principio parece totalmente estructurada y no hay ningún hecho significativo que tú digas es que pues comprensible fíjate las cosas que se le han acumulado no no, no ves ningún problema, a bote pronto. Eso luego se averigua con la autopsia psicológica, si hay algo oculto o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, esa mujer que tiene trabajo, salud, dinero, eh, pareja, aunque sean estereotipos, hijos, todo sano, con, con nadie de, de su otro núcleo familiar, se lleva mal y de pronto se suicida. Entonces, por ejemplo... Nos contacta el marido y dice, es que no lo puedo entender, qué es lo que le faltaba. Nos llevábamos bien como pareja, era una buena madre, era una buena esposa, era una buena hija, era una buena hermana, era una buena trabajadora, absolutamente de todo. Pero tú de pronto, esa persona, a lo mejor, lees la nota de despedida y ves que ella en absoluto se consideraba que fuera todo eso que consideran de, de ella. Y más bien, casi siempre, lo que te vienen a decir es... Para tener una madre así, mejor no tener madre. Para tener una esposa así, es mejor que te busques otra esposa. Para tener una hija así, es mejor que con tu otra hija o no tengas ninguna hija. Y uno puede pensar, pero ¿cómo es posible? Esa madre tenía, y estos es son casos reales, ¿eh? tres hijos menores o cuatro hijos menores de edad que de verdad la necesitaban a ella. Pero ella no considera que eso sea así. Ella considera que su marido y... Las hermanas de ella o la madre de ella, su marido va a encontrar otra pareja y que va a ser mejor madre que ella. Vale. Entonces, el problema es que piensa mm, dos cosas. Uno, que están haciendo un favor a la familia y que es algo fácil de superar. Y que, bueno, sí, no es un plato de agrado que te encuentren fallecido, pero al cabo de unos meses, como mucho un año, ni os vais a acordar de mí. Y como digo yo, nada más lejos de la realidad y que se lo pregunten a los supervivientes. Pero eso es algo que facilita que una persona se suicide, porque si piensas encima que estás haciendo un favor a la familia, pues qué bien. Eh, has Exacto. hablado ahora de los supervivientes. ¿Quiénes son los supervivientes y cómo les podemos ayudar? Los supervivientes son los familiares y allegados en duelo por suicidio a, a las personas que, que se han suicidado. Es un término que conlleva error porque mucha gente cree que supervivientes es quien se ha intentado suicidar y no, no ha fallecido. En la, claro. el mundo de la suicidología son estos los supervivientes. Vuelvo otra vez a, a lo mismo. Yo, hay dos documentos que hemos participado. Es, hemos elaborado ya dos cursos para la FOCAT, la formación a distancia de, del colegio, no sé si es estatal de, de psicólogos, dos cursos específicos para enseñar a los psicólogos eh, a cómo intervenir con sus pacientes que están en duelo por suicidio. Y la guía de duelo por suicidio que, que tiene publicada en la Comunidad de Madrid también te da unas pautas de cómo actuar con, la, con tus pacientes que están, que están en duelo por, por suicidio. Pero si me dices, por ejemplo, un ejemplo, ¿cuál es el sentimiento, digamos, peor para los familiares? Casi siempre es la culpa. La culpa de no haberme dado cuenta, he hecho, he dejado de hacer, si no me hubiera ido, si no me hubiera puesto a trabajar, si no lo hubiera dejado en ese momento. Y por norma general ves que los sentimientos de culpa que tienen son totalmente irracionales. Eso es un ejemplo. Hay que ir poco a poco desgranando cuáles son esos sentimientos de culpa y tú rebatiéndoselos y explicándoles en muchos casos el por qué el familiar no nos dijo nada, no nos pidió ayuda, ¿sabes? Y tal, porque por norma general se lo explicamos. Es, en primer lugar, y los propios profesionales de la salud mental saben prácticamente nada sobre la conducta suicida. Entonces, ¿cómo tú sabes que no eres un profesional de la salud mental y vas a saber cómo ayudar o cómo ibas a detectar la conducta suicida de tu ser querido, aunque ya se hubiera intentado suicidar en otras ocasiones? Ahí? Pero el sentimiento, digamos, que más martiriza a los supervivientes es la culpa, el, el que más... Eh, ah, bueno. frecuente y el que más nos piden, sobre todo, que, que trabajemos. Claro, claro, lógico. Y desde un punto de vista profesional, eh, mucha de la gente que nos está escuchando se, son profesionales de la, de la psicología y tienen a lo mejor su consulta de psicología, ya sea en la pública o en la privada. Eh, desde tu experiencia, ¿cómo crees que se debe actuar si en ese momento el paciente que tienes delante eh, te está describiendo una situación a lo mejor de depresión y, y empieza a hablar de que ha intentado suicidarse y de que es posible que lo vuelva a hacer, que esa idea no, no se le ha sacado de la cabeza y que tiene miedo de, de hacerlo en un futuro cercano. o sea A nivel profesional, eh, ¿qué sería lo adecuado hacer en ese momento? Como, como algo claro, básico. Claro, claro, es lo que justo Arda con la palabra. Algo básico, ¿sabes? Porque es como... Te puedes tirar horas hablando de cosas que harías y como cada caso es un mundo, con uno actuar de una manera y con otro de otro Pero sin embargo, yo siempre digo que hay unas pautas básicas mínimas. Por ejemplo, tú has empezado con este ejemplo. Una cosa es que tenga ideación y otra cosa es que lo haya intentado. Si ya ha tenido un intento, para mí es muy importante saber el cómo, el cuándo y el dónde. sabes Y el momento en el que lo ha intentado, es decir, hay un hecho, digamos, que te ponga eh, eh, en el disparador de que vas a realizar la conducta suicida. Por eso el saber el cómo, el cuándo y el dónde te puede dar las pautas para cuando quizás otra vez vuelva a realizar esa conducta suicida. Pero si dices, si tú tuvieras que hacer, imagínate, tienes dos minutos, un minuto, y solo le puedes hacer una pregunta, me dijera, ¿cuál crees que es la pregunta más básica que puedes hacer a una persona? Que tiene ideación suicida o ha intentado suicidarse y por el motivo que sea no lo ha conseguido. Yo sobre todo le empezaría preguntando, ¿sabes? Es? Vale, vamos a dar por supuesto que vas a acabar matándote. Cuéntame por favor cómo crees que va a ser la vida de tus familiares o seres queridos una vez que tú te mates. Y preguntarle, dice, ¿quién crees? ¿Qué más te va a echar en falta? ¿Crees que alguien te va a echar en falta? ¿Quién es quien más te va a echar en falta? ¿Sabe? ¿Cómo crees que te va a echar en falta? Cuéntame, ¿sabes cómo será la vida de tu hijo o de tu marido o de tu padre? ¿Sabes? Una vez que tú te hayas suicidado. Y entonces verás, es, es increíble la visión distorsionada que creen, ¿sabes? De cómo van a vivir sus familiares y seres queridos. Y la siguiente pregunta, o quizás me adelantaría a otra, ¿sabes? Sería... Si lo estás dudando, ¿sabes? ¿En quién piensas? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué lo dudas? ¿En quién o en qué? Imagínate que alguien te dice, ¿Por qué? porque sos de cobardes, ¿no? Y, y ¿no? y aunque vaya a morir, no quiere que le vean como un cobarde. O a lo mejor dice, porque, y si voy al infierno, ¿sabes? Pues no, es que no quiero ir al infierno, que voy a estar ahí purgando, ¿sabes? toda la vida. O, ¿sabes? Es que mis hijos todavía quizás quizás me necesiten. O dicen, o es que mataría a mi madre del disgusto, que, que ya es muy mayor. Yo te diría, lo que te diga la persona, y no le tienes que orientar tú a lo que tú quieras escuchar, sino lo que te diga la persona, esa es la principal palanca de cambio. Yo pongo este ejemplo. ¿tú? Una mujer, esto es un caso real, que ha tenido un intento de suicidio y cuando se ha tomado lo que sea avisa al 112 un viene él haciendo un lavagástrico y yo le digo ¿en quién has pensado sabes ahí por qué te has arrepentido y y yo pensaba que me iba a decir pero por suerte me quedé callado tiene unas nietas encantadoras y unas hijas encantadores eh, se lleva súper bien con ellos no tiene ningún problema de salud física de nada sabes y tal no tiene enemigos se divorció y lo tiene totalmente superado y cuando yo le digo ¿por qué te arrepentiste? y tal y ella me dice pero como lo más natural del mundo ¿a quién va a cuidar a mis gatos sabes sí. los gatos a, a ti te puede parecer un un argumento sabes como con poca sustancia pero a ver si esa persona vive por sus gatos sabes sí. esa es la palanca de cambio son los gatos y verdaderamente sus gatos la necesitan, ¿sabes? Ahí, para seguir viviendo, porque, porque las hijas no van a adoptar a los gatos, justamente. sabes Si las hijas se enteran que su madre vive por los gatos, pues, le, le dirán que no, que no adoptan a los gatos. ¿eh? Está claro, ¿sabes? Ahí. Entonces, ese es un ejemplo real de cómo nosotros tenemos que indagar de si tienes la duda, la más mínima duda, en quién estás pensando. ¿Cómo sí. crees que va a ser la vida de esas personas? Y no sé si a nivel procedimental existe algún procedimiento pautado, obligatorio para los psicólogos para llevar a cabo. Me refiero a si un paciente te dice que tiene pensado suicidarse o que ve que el riesgo es muy alto de, de suicidarse. No sé si existe, existe un protocolo de que el psicólogo tiene que llamar a la policía o tiene que llamar al hospital o tiene que llamar a la familia o tiene que obligar al paciente a que llame a la familia y se lo confiese. ¿Existe algún protocolo en esta línea? Ya que yo sepa, no existe absolutamente ningún protocolo, no conozco ni a nivel público, ni a nivel privado, ni a nivel colegio oficial de psicólogos, ni a nivel universidad, no conozco absolutamente ninguno. ninguno. Uh -huh. Otra cosa diferente, ¿sabes? Es que hay cosas en las que yo digo siempre, vamos a ver, uno puede decir, un paciente, está el secreto profesional, la confidencialidad y me dice que se va que mi decisión suicida, ¿sabes? Y entonces yo se lo quiero decir a la familia, pero no me lo permite, ¿sabes? El, el paciente y temo una denuncia eh, contra el código odontológico del psicólogo y tal. Yo siempre digo, claro, pero es que te tienes que adelantar, ¿sabes? A, no ya cuando estás entre la paredes, y la pared, sino que tú antes le tienes que decir al paciente, ¿sabes? De, oye, mira, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda, ¿sabes? Me tienes que dar un margen de tiempo para poderte ayudar. Pero también te digo una cosa, ¿sabes? Si yo considero que tu vida está en grave riesgo o peligro, ¿sabes? Te lo digo, no existe el secreto profesional ni la confidencialidad, ¿sabes? Uh -huh. Igual que... Igual que Tú me puedes llamar o escribir y preguntarme como experto en conducta suicida, ¿sabes? Y no estás vulnerando nada. Es el secreto compartido entre profesionales, ¿sabes? Y también existe el estado de necesidad, ¿sabes? Que está por encima el secreto profesional cuando de verdad considera que esa persona se va a matar, ¿sabes? A ciencia cierta, de manera inminente, en ese mismo momento o ese, o ese mismo día. Y yo siempre digo que te puede caer una denuncia al código deontológico del psicólogo, por ejemplo, ¿sabe? O, o a la ley general de sanidad, del secreto profesional, y digo, sí, pero no sé, hasta ahora, y llevo 25 años estudiando la conducta de suicida, de alguien que le haya ocurrido algo por el estilo. Para mí, una de las pautas básicas que yo siempre le digo a las personas cuando no están yendo a un profesional, por ejemplo, todavía, es que mi hijo yo tengo ideación suicida, yo casi siempre les digo, necesitas asistencia psicológica, presencial continuada y a ser posible con un experto en conducta suicida a ser posible, porque muchas veces los propios eh, familiares no diferencian entre psicólogo psiquiatra, te llaman de doctor, te dicen que si les puedes cambiar la medicación es que lo que para nosotros es obvio para muchas personas no, no saben diferenciarlo sí, sí para, para ir finalizando la entrevista, Javier, me gustaría compartir contigo una experiencia que tuve hace ahora unos 18 años, que a mí me, me marcó mucho para conocer si tú has tenido quizás alguna experiencia similar. Eh, en, en este caso, era un paciente que yo había diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo, y el trastorno obsesivo que tenía es de los más frecuentes, que es eh, miedo a hacerse daño, concretamente a quitarse la vida. La obsesión que tenía era obsesión de me voy a tirar por una ventana, ¿no? era, me voy a suicidar. Pero yo lo había diagnosticado como trastorno obsesivo compulsivo porque realmente él no quería quitarse la vida, pero tenía una obsesión continua de, de bastante tiempo en la cabeza durante todos los días de, si me acerco a la ventana, me voy a tirar por la ventana. No, no tenía ni motivos para quitarse la vida, ni lo deseaba, ni era, era en contra de lo que él deseaba. Pero es cierto que yo recuerdo que le di cita un viernes por la tarde y él me hablaba de, estas, de esta ideación suicida, vamos a ponerlo entre comillas, ¿vale? porque realmente no era una intención sí. suicida, y me quedé todo el fin de semana pensando en si realmente este paciente si se habría suicidado o no, si se habría tirado por la ventana o no. Yo no sé si en tu caso uh, has hablado o algún paciente te ha hablado de esas ideaciones suicidas y eso realmente te ha dejado pensando en este paciente un poco más allá de la sesión o con cierta preocupación. Porque quiero también ver un poco la posición de los psicólogos y del personal sanitario cuando un paciente les dice esto, pues la afectación que puede dejar en el profesional. No sé si te ha, te ha sucedido algo así en alguna ocasión. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en eso, ¿sabes? Eh, mi caso es tan extremo que creo que no os va a servir yo, absolutamente, creo que prácticamente todos los días estoy escuchando a personas que tienen ideación suicida o estoy escuchando al familiar que me dice que su hija se intenta suicidar y cree que se va a acabar matando. Es decir, mi caso es tan extremo que es que lo escucho todos los santos días. Si un día no lo escucho, otro día escucho a tres o a cuatro o a cinco. Por lo cual, a mí es lo más frecuente del día a día, porque me he especializado tanto que lo único que escucho es este tema. Sin embargo, ¿en qué se puede similar lo que tú me dices al que a mí me ha podido ocurrir? Y es cuando no me viene un paciente. Eso es lo que para mí, digamos, me, me puede, digamos, como alterar más si está vivo o está muerto. O, te lo digo, no a mí mismo, mi paciente. Yo estoy a lo mejor como asesor de determinados grupos de psicoterapeutas y de pronto. Me escribe o me llama el psicoterapeuta y me dice, oye, que tengo un paciente que me acaba de enviar un WhatsApp que parece, que parece que es una nota de despedida. Le digo, léemela o mándamela, enséñamela, ¿sabes? Y le digo, a, a ciencia cierta, ¿sabes? Ahora mismo probablemente, ¿sabes? Esté ideando, esté intentando o se ha matado ya, ¿sabes? Porque lo que para esa. Ese profesional no lo ve tan claro, que puede ser una nota de despedida. Te digo, si sí he visto cientos, lo que es cientos de notas de despedida y probablemente, ¿sabes?, eh, lo está intentando ahora mismo o lo, o lo va a intentar. Entonces, claro, el problema ya no es de si, lo, si, si no me viene a la consulta, sino que directamente yo le digo al psicoterapeuta, tienes tres posibilidades. Si tienes la dirección del paciente y creemos saber que está en su casa... O vas tú a su casa, o voy yo a su casa, o avisas al 112 y va, por norma general, va o la Policía Nacional, o la Guardia Civil, o la Policía Municipal. Son los primeros que llegan. En algunos casos, como la Comunidad de Madrid, por ejemplo, puede ir el SAMU o el SUMA, si, si están libres y tal, pero por norma general llega la Policía. Esos son, digamos, los casos más extremos. Pero claro, ¿cuál a veces, ¿cuáles son los problemas? Que lo mismo el psicólogo, no tiene la, el, el domicilio de donde tiene que dirigirse la, la patrulla de, de la policía o, o a quien en mande el 112, o que el paciente, como es lógico, ya no te va a coger la llamada de teléfono. Y no tenemos el teléfono ni el contacto con ningún familiar ni compañero de piso y te encuentras verdaderamente entre la espada y la pared. Como la persona no te abra la puerta, no te enteres de que está ahí, no sabes si está ahí o se está intentando suicidar en una habitación de hotel que ha alquilado o en medio del parque o ha ido a tirarse por, por, cualquier, por cualquier sitio. Eh, entonces, te digo, para mí es súper frecuente, con casi todos los pacientes que, que hablo, familiares, de tengo inyección suicida, me he intentado suicidar o me voy a intentar suicidar, con lo cual no, no me sirve, sabes, el, el ejemplo de que ha ocurrido una vez todos los días, claro, desde hace claro, 25 años. Claro, claro. Muy bien. Perfecto, Javier. Oye, pues muchísimas gracias por, por, este, por este rato que hemos compartido juntos. Hemos, hemos estado sí. hoy con, con Javier Jiménez, psicólogo especialista en psicología clínica, psicólogo facultativo, facultativo del Cuerpo Nacional de Policía, autor de las guías para la prevención de la conducta suicida editadas por la Consejería de, la Sa de Salud de la Comunidad de Madrid, de las que hemos hablado, y miembro de la Asociación de, Inter de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. Eh, Javier, si quieres, para despedir la, la entrevista, nos recuerdas en la página web de la que se pueden descargar las guías y eh, claro. eh, de la asociación. Claro, es www Punto .red es R -E -D, RED, Red -I -I, que son las iniciales de Asociación de Investigación, Preventiva e Intervención del Suicidio. Aipis es a aipis.org, es decir, www.redaipis.org. Ahí están las, las cinco guías en las que hemos participado ahí para, para intentar ayudar a los profesionales y a los familiares a prevenir, a detectar e intervenir sobre la conducta suicida. Muy bien, Javier, pues lo dicho. Muchísimas gracias por, por este tiempo que hemos compartido juntos y, y muy amable por dedicarnos esta entrevista. Mucho gusto.